Comer es un placer, eso no se puede negar, y por eso se lamenta tanta gente con lo mismo. Ojalá pudiera comer ahora lo mismo que cuando era joven, lo habrás escuchado muchas veces en consulta, ¿no Gonzalo? Hombre, imagínate, y también la famosa frase de a mí nunca me ha dolido el estómago hasta ahora. ¿no? Y es que la edad avanza y claro, no es lo mismo la manera de comer ni lo que podemos comer con 20, con 50 o con 70 años, claro. claro. Hoy vamos a analizar cómo afecta la edad a la digestión, empezando por un problema muy común, el ardor y la acidez. Pues mira, en el ardor y la acidez hay dos cosas que influyen mucho. Una es cómo se vacía el estómago. Si se vacía más deprisa, el ácido va a quedar menos retenido y va a tener menos tendencia a volver a subir. Y otra es cómo funciona la válvula, el esfínter esofágico inferior, que es la que separa el estómago del esófago. Esos dos mecanismos, con el paso de los años, funcionan un poquito peor. Por lo tanto, la tendencia a tener ese reflujo va a ser mayor. ¿Tiene algo también que ver con el paso de los años, esas digestiones lentas, pesadas, sobre todo con el consumo de grasas, que aquí es donde entra en juego la sartén? Pues sí, la sartén entra en juego porque cuando cocinamos con sartén casi siempre freímos en sí. aceite. ¿Qué pasa? Que las comidas con mucha grasa, los fritos y aunque sean grasas saludables, ¿eh? el aceite, se vacían peor del estómago y además necesitan bilis para digerirse como el hígado con la edad también va disminuyendo un poquito de tamaño, va funcionando también un poquitín peor, esas comidas muy grasas nos van a sentar mucho peor pues a los 60 o 70 años que a los 20, claro. Claro, en relación a esto, eh, nos entra una consulta de Gaby desde Nápoles, Italia, que nos ve y nos dice ¿es bueno tomar infusión de boldo después de una comida con mucha grasa? Y nos dice que cada vez le cuesta más hacer la digestión. Pues mira, el boldo es una planta muy interesante. Se utiliza hace muchísimos años, mucho en, en Sudamérica, y efectivamente nos puede ayudar, porque es colagoga, es decir, ayuda a que secretemos bilis. Uh -huh. Por tanto, en las personas de cierta edad que tienen esas digestiones un poquito más pesadas, el boldo en infusión o en aceite esencial nos puede venir muy bien. Ahora, claro, no pensemos que solo porque nos hemos tomado el boldo ya nos va a sentar fenomenal la mano de croquetas que nos han claro, metido. No, no, no. no, hay que también guardar un poco la compostura en ese aspecto. ¿Y qué me dices de los gases? ¿También están relacionados con la edad? Mucho, porque como hemos dicho, el estómago vacía peor, el intestino delgado también, y el colon no es una excepción. Entonces, si el intestino nos funciona un poquito peor, esos gases que tenemos retenidos en el intestino también nos va a costar un poquito más expulsarlos. Uh -huh. Y por otro lado, la flora bacteriana, la famosa microbiota, ¿Sí? también con el paso de los años, tiende a deteriorarse un poco y por tanto generas más gases. Si algo nos queda claro en este punto, es que la edad no la podemos cambiar, pero algo podremos hacer, digo yo, para remediar todos estos problemas de los que estamos hablando. Pues sí, ojalá pudiésemos así de golpe y porrazo quitarnos 20 o 30 años, pero sí. como no podemos, <risa> vamos a intentar mitigar los efectos de la edad. Igual que la gente pues entrena, camina, corre para sentirse mejor, a nivel digestivo ¿qué podemos hacer? Pues vamos a intentar que las comidas sean menos copiosas, si llenamos menos el estómago le haremos trabajar menos. Uh -huh. Vamos a intentar también, como hemos comentado, que esas grasas, esos fritos, esas la comida más pesada ingiramos menos veces que utilicemos más pues alimentos a la plancha verduras frutas por otro lado un poquito de ejercicio que va a ayudar a que el intestino funcione también mejor oye y por qué no añadir unos probióticos a la dieta que ayuden a que nuestra flora se sienta un poquito más joven claro que sí